En directo desde Murcia, 298 días seguidos de protestas, 298 días en que los murcianos y las murcianas de los barrios del sur salen a la calle para reivindicar una ciudad unida, 298 días seguidos en que los murcianos dicen que no quieren un muro de 5 metros de alto, nueve kilómetros de largo... ...que divida la ciudad de Murcia en dos... ...no quieren que llegue el AVE en superficie... ...con una catenaria de 25.000 voltios... ...a 80 centímetros de casas... ...colegios e institutos... ...no quieren el paso del corredor mediterráneo... ...por el medio de la ciudad... ...que es un Porque tren no de mercancías... ...entre mercancías peligrosas... ...está cansando hoy... ...en definitiva, piden el soterramiento integral de las vías del tren a su paso por la ciudad de Murcia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Si yo no, no, eso, pero... Es lo que se lleva. Bueno, tú sabes cómo está el tema de la final. Pues ahora mismo el tema, se sabe que de momento no cierran el paso a nivel, que la vía que va en superficie la van a pasar a esta vía, a la segunda vía que hay aquí. ¿Cómo, cómo, cómo? De momento, la vía que iba a venir en superficie no va a, no va a, venir, no va a pasar por aquí por el paso a nivel. O sea que no hay que subir. No, no hay que subir por ahí. Bueno. Eh, se supone, el ave en superficie de momento no va a llegar, no puede llegar ahora mismo el ave. ...y se supone que van, van, a, van a soterrar... ...van a soterrar en vez de hacer toda la mierda esa... ...se supone que esto lo van a hacer unos meses... ...mientras que están soterrando aquí... ...pero solo unos meses... ...no van a traer la superficie... ...¿seguro? ...eso dicen, son políticos, no... ...eso es lo que dicen ellos... ...yo encantado si es verdad... ...porque ya estoy... De... claro ...yo de político ya estoy ya... Estoy ah, muy mira, cansado... ...aquí estamos ya 298 días seguidos... ...tienes que te cuente una historia... ...a ver, Tenía venga... Yo 12 años...